Science for a better life. Bayer, comprometido con el bienestar animal, presenta nuevo Prolayet, vitamina B12 más selenio. Haga la diferencia en el tratamiento y control de la deficiencia de vitamina B12 y selenio. Las carencias y desequilibrios de minerales en la nutrición animal constituyen un problema muy frecuente en ciertas zonas del país, debido a la pobreza de nutrientes en los suelos y, por lo tanto, Deficiencias en sus dietas Debido a estas deficiencias de vitamina B2 y selenio, el ganado lechero se ve afectado en su sistema de producción y salud. En animales jóvenes se manifiesta con el retraso del crecimiento y problemas osteoarticulares. Y en adultos, en problemas reproductivos y en general del sistema inmunológico, entre otros. Bayer presenta Prolayet. El balance perfecto de vitamina B12 más selenio. ProLayect es un producto compuesto de vitamina B12 y selenio, desarrollado para la corrección de deficiencias de estos elementos en ovinos y bovinos. Haga la diferencia en el tratamiento y control de la deficiencia de vitamina B12 y selenio. ProLayect con vitamina B12 y selena. Mejora el metabolismo de su ganado. Ayuda a eficientar el desempeño del sistema inmunológico. Mejora la fertilidad en hembras y machos. Reduce la cuenta de células somáticas y ayuda a reducir la presencia de mastitis. Disminuye las retenciones de placenta y metritis. Aminora la incidencia de quistes ováricos Disminuye el número de días abiertos, entre otros beneficios Obtenga de su ganado mejor leche y mejor condición corporal Porque el tratamiento y control de la deficiencia de vitamina B12 y selenio Aumenta los niveles de grasa en leche Y ayuda a recuperar la condición corporal en todas las etapas de la vida de sus animales Forma y recomendación de uso En vacas, aplique 21 días antes del parto con el objetivo de reforzar el sistema inmunológico y para que éste se encuentre en buen funcionamiento para el momento del parto. Posterior al parto, se recomienda la aplicación entre el día 3 y 5 después del parto. El tratamiento beneficia a los animales recién nacidos. Posterior al parto, hasta iniciar los protocolos reproductivos. en rumiantes la suplementación en los rumiantes jóvenes debe comenzar al destete o antes de este. En ovinos se recomienda la aplicación en hembras gestantes 30 días antes del parto para mejorar la producción de anticuerpos en el calostro. En corderos se recomienda la aplicación al nacimiento para prevenir los problemas de músculo blanco. Periodo de retiro. Cero días en carne y leche.